Me metí en mi joya, levanta, levanta y como que empezó así y te juro que sentí el palo acá. Y en todo el proceso me demoré menos de 5 minutos. ¡Verga, güey! <ríe> Yo creo que todavía tengo como las lagrimitas. Hola, ¿cómo están nuevamente? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur. Y el día de hoy, eh, como habrán visto en el título, eh, me voy a ir a hacer eh, la prueba por esa cosa que está pasando en el mundo. Yo sé que ustedes saben a qué test, a qué prueba me refiero, ese donde te meten el... ...por acá y todo el mundo dice que duele mucho. No quiero que se preocupen, no tengo ningún síntoma, absolutamente nada... ...pero quiero compartirles esta experiencia... ...y les voy a contar el por qué me voy a hacer también esta prueba, este test... ...porque obviamente tengo que dar algún contexto de por qué esto está pasando. Básicamente, eh, como ustedes sabrán, yo, eh, bueno, yo tengo un trabajo de luna a viernes... Eh, donde nuestra empresa tiene a veces que hacer, eh, ¿cómo se llama?, como algunas actividades o tiene que hacer como algunos trabajos con otra empresa. Entonces, cuando nosotros tenemos que salir a hacer esos trabajos con otra empresa, nos piden, como por protocolo en el fondo, de que. ¡Uy, oh, está empezando a nevar! Bueno, nos piden el protocolo de que tengamos el, el, la prueba hecha para poder evitar cualquier situación. Bueno, lamentablemente acá en Corea eh, los casos han aumentado. Eh, drásticamente, pasamos de 100 a 1000, así como hola, así que también hay que tener mucho cuidado con ese tema. Voy a ir a hacerme eh, esta prueba netamente como para mostrar de que no lo tengo en el fondo y poder hacer ese trabajo que tengo que hacer con mi empresa, etcétera, etcétera. Yo les dije anteriormente de que, bueno, mi visa es visa F de residencia y en, por mi caso y por el seguro de salud que tengo o sea, el sistema de salud que tengo eh, se supone que no me van a cobrar, se supone que es gratis y se supone también que el resultado te lo dan en 12 horas o en 24 horas, algo así eh, y te lo mandan por mensaje de texto entonces el tema es que eh, cuando tú te, lo que me, eh, eh, me dijeron, que cuando fuera a hacerme el test, no me van a mandar a la casa como lo hacen en otro tipo de partes y yo creo que no lo hacen no, no te hacen irte a la casa por el tema básicamente de que eh, como son test muy rápidos que están haciéndole a mucha gente mucha gente va netamente como para hacérselo como en el caso mío, como para mostrar que no lo tiene sobre todo si no tienen síntomas, etcétera etcétera pero son test que están listos en una hora en, o sea, en, en un par de días máximo y te dan los resultados, etcétera, etcétera. Entonces, por eso también eh, el tema de, de la rapidez es súper importante eh, a la hora de entregar los resultados. Corea está haciendo una cantidad exagerada de test, o sea, todo el mundo que quiere que piense que se lo quiera hacer lo va a tener. Creo que ya los test en Corea no son tema como que como les digo una vez más, es cosa de ir y hacérselo. Yo no sé cuánto salga a hacer el test, si es que la gente que quizá está de turista o no tenga como quizá el seguro de salud, cuánto salga eso espero que sea gratis también, porque sería un poco eh, tonto que fuera como gratis para algunos, pero para otros no. Pero básicamente, eso entonces, eh, antes el test costaba como unos 100 dólares, pero ahora me dijeron que era gratis y ahora están haciendo un sonido que esto no se va a escuchar muy bien, pero bueno, whatever. Entonces, básicamente, es eso lo que les quiero contar. Ya acabo de llegar a la estación de metro y como les dije hace un rato atrás. Eh, aquí no te mandan como a la casa a hacer como reposo como, como se dirá como para esperar los resultados tú puedes irte directo al trabajo conozco mucha gente que lo ha hecho en realidad como que se hace el test y después se va a trabajar obviamente después le sale negativo y obviamente mañana ya va a estar el resultado obviamente yo sé que va a ser negativo porque esto toda la vida lo he llevado de verdad que sí, solamente me lo saco para comer y después para adentro de hecho, mucha gente me dice que no me ha visto la cara en mucho tiempo y es verdad. O sea, gente que, obviamente, amigos de acá que viven en Corea. Así que, eso, eh, voy a salir ahora. Igual estoy como un poco así como, oh, porque me han dicho que es súper doloroso, pero ya. Vamos a eso y cuando salga les digo qué onda. Verga, güey. <risa> Yo creo que todavía tengo como la lagrimita. ¡Wow! <risa> That was. Otro nivel. Como que no es nada que haya sentido antes como parecido, pero, ¿sabéis qué? No es tan doloroso, es molesto, pero no duele ¿Cachai? Entonces como que... ya yeah. En fin Ahora les voy a explicar un poco más cómo fue el tema Y de ahí a la casa y esperar el resultado Que va a estar en un par de horas, así que... Bien Ya, bueno, básicamente les voy a contar un poco de cómo fue la experiencia en sí eh, entré, primero había que hacer una fila afuera, había como dos personas antes que yo y después tenías que sacar un número y te entregaban dos papeles y la niña te ayudaba a llenar, a llenar como la primera parte de ese papel luego tú tenías que pasar como una segunda parte donde te sentabas en una mesita y en esa mesita tenías que poner así como tus datos personales tu número de teléfono, etcétera, etcétera, porque obviamente te van a mandar los resultados por mensaje texto etcétera, etcétera y ahí uno tenía que llenar la ficha, poner dónde trabajaba y yo tuve que poner el lugar donde trabajo, etcétera etcétera y luego de eso, eh, chequeaban nuevamente los papeles y te pasaban a sentarte a otra a otro lugar todas las partes donde uno tenía que sentarse estabas como a 4 o 5 metros de cada persona entonces era súper seguro y luego me hicieron entrar como a un edificio y había como unas cabinas las cabinas realmente eran así como... Cómo les puedo contar como, como en las películas se ve como cuando eh, las cárceles como de América van a, a visitar la familia por ejemplo y hablan como por esos teléfonos que hay entre la ventana era un tema así entonces ahí me hicieron las preguntas anotaron mis datos corroboraron etcétera todo y me entregaron un tubo con dos como con estas cosas para el oído pero eran más como largas. Y me entregaron dos de Entonces yo empecé a pensar y dije: que güey voy, voy a tener que hacer yo la cuestión. Y como que me dijo no, como que tenés que ir a otra sala. Y así como, puta, me tienen para el huevo y el cuerpo, pero ya está bien. Y la cosa es que de ahí me fui a como otra sala. También las salas eran todas individuales y había como otro cubículo, como este, como con el teléfono que les digo, como de ese estilo. Eh, pero era un la ventana estaba hecha solamente con guantes entonces esa persona, eh, cómo se llama, tenía como los guantes por la ventana entonces ella abría todo y te hacía todo entonces primero me dijo bájate la mascarilla eh, y yo le hice así como mmm", como que tenía miedo, como que... y se cagó a la risa y me dijo no, tranquilo entonces primero me hizo en la garganta, me metió un palo así como... ¡Tacadio! ese no me dolió para nada en realidad, como que súper bien pero el de la nariz metió en mi cuello, levanta, levanta, y como que empezó así, y te juro que sentí el palo a, acá, en esta, aquí, yo sentí el exagerado igual, pero yo te juro que yo creo que sentí acá el palo, y como que así, le hacía así como pum, pum, pum, pum, pum, como que lo movía, y yo así como, ok, y yo pensé que me iba a doler más, la verdad, no me dolió, Uf, era más molesto, pero no dolía, entonces, eh, me hizo así como pum, pum, pum, me sacó mi hijo, estamos listos, ándate. Y yo, así como, uy, de verdad. Yo pensé que, así como que no sé, me iba a sangrar la nariz o algo y no, nada, Entonces, como que esa fue la experiencia en el fondo. Y de ahí, como que me pidieron los papeles y me dijeron así como, ya, ándate. Y yo, así como, ah, estamos listos, no tengo que hacer nada más. Y yo, no, no, no, solo no, vete. Y en todo el proceso me demoré menos de cinco minutos, eh, menos de cinco minutos y los resultados están ya eh, en un par de horas eso es lo bueno de Corea, que los resultados te los entregan así como PAM y como les dije también, la prueba fue absolutamente gratuita yo no sé si es por el tipo de visa que yo tengo o si es por el seguro de salud que tengo, no, mira la verdad no sé pero... Eh... Es gratuito, es rápido y es súper efectivo y están obviamente con esto llamando a la población a que se hagan el test, la prueba porque lamentablemente los casos han subido mucho como les dije y se está saliendo un poquito de control entonces quieren que la mayor cantidad de la gente se haga la prueba para evitar obviamente cualquier tipo de cosa yo en mi caso lo hago por un tema de trabajo porque tengo que demostrar cuando vaya a trabajar a ese lugar que vamos a ir como afuera que, que es como externa, es otra empresa, no la empresa la que trabajo así como de lunes a viernes, sino como una, una empresa de otro lado. Siempre veo las noticias de Chile, por ejemplo, entonces es inevitable comparar. Y sí, se, sí, alcanzo a ver en las noticias, por lo que me cuenta mi familia o mi amigo, de que la gente hace fiesta, de que andan sin mascarilla por la calle, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco quiero decir que Corea es como, oh, así como todo perfecto, porque obviamente existe gente que no, no cumple y no, no, consigue, no se preocupa del resto pero sí me gustaría destacar de que aún así en ese sentido siento que Corea está súper súper eh, bien preparado y implementando políticas públicas que realmente van hacia el tema de la prevención eh, estamos en la escala del 1 al 3, en el 2.5, no sabemos lo que va a pasar todavía pero aún los restaurantes están abiertos, aún todas esas cosas se pueden hacer, pero obviamente teniendo las precauciones, justamente ayer yo fui a comer a un restaurante y para entrar al restaurante me tuvieron que tomar la temperatura, tuve que anotar mis datos y además dar un código QR, esos tres protocolos como mínimo y las mesas cuando uno comía eran por lo menos cinco mesas de distancia, entonces realmente eh, eh, la experiencia que he tenido como el tema de prevención en mi experiencia acá en Corea ha sido demasiado buena y no le tengan miedo a hacerse el test, yo creo que hay mucha gente que le debe tener miedo y, y, y hay veces que es mejor hacérselo, porque solo por precaución, porque uno nunca sabe cuándo puedes conocer a otra persona y le, sin querer eh, le puedes contagiar, etcétera etcétera Entonces lo, lo mejor es siempre te, eh, tratar de hacérselo, si es que se puede hacer, obviamente. Y para salir de cualquier duda, yo creo que es parte de, de, de todo lo que estamos viviendo ahora y algo necesario, así que hay que perderle el miedo nomás y... Yo al principio era como, uy, igual me da cosa, Pero me siento como súper contento de haberlo hecho Porque es una experiencia que no es como que yo diga Oh, la quiero vivir como para YouTube, eso, no, nada de eso Sino que simplemente les quiero contar de que eh, Parte de la prevención y de que todo esto vaya cambiando Es también que nosotros pongamos de nuestra parte eh, Obviamente preocupándonos, pero también atreviéndonos A que si pensamos que lo podemos tener cualquier cosa eh, salgamos de la duda y también si salimos de la duda con eso también vamos a ayudar a otros a, a ¿cómo se llama a evitar cualquier tipo de cosa que pueda pasar entonces más que nada por eso les quise hacer este vídeo voy a grabar un pequeño video les voy a poner así como acá al final como un cuadrito que diga así como el resultado del test pero estoy 100% seguro que va a ser negativo así que eh, eso Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos. Ah, suscríbase acá abajo en el botoncito rojo. Dele un me gusta y comente acá abajo también. Me gustaría saber un poco su experiencia. Si es que se ha hecho el test o no. O también si es que conoce a alguna persona que se lo haya hecho. Cómo ha sido la sensación, cuánto ha tenido que esperar, etcétera, etcétera. Así que eso. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Bye, bye.